Ok amigos, pues ya estamos listos, ya estamos comenzando también por Zoom y por YouTube a esta mesa de diálogo que como cada, cada semana les comentamos, es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Hoy traemos un tema muy importante, de verdad muy importante, porque pues ya no lo dirá nuestra ponente. Eh, digo, es una lucha de las mujeres que sea... Eh, digamos, este llevado ya muchos años, muchos, muchísimos años, y pues queremos ver qué se ha logrado. Queremos ver qué ha logrado. El día de hoy eh, le denominamos al tema, al tema es sobre la marcha, Día Internacional de la Mujer 2021. Entonces, pues vamos a hablar justamente sobre la marcha de todos estos temas, <ríe> sobre la marcha de todos estos temas que pues tienen que ver con la igualdad de género. Entonces, justamente para ello, les decía yo, está la maestra Diana Velázquez Sánchez. Ella ya nos ha acompañado en esta mesa de diálogo. Ella es, eh, trabaja, es maestra en gobierno y políticas públicas. Es coordinadora de igualdad de género en la Asociación Colibrí, Sueños, Alegrías, Lucha y Trabajo. Eh, que dicha asociación o sea de paso, que nos han apoyado justamente en estos temas. Diana, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida nuevamente. Buenos días. Muy, muy contenta de estar aquí, sobre todo con este tema, y muy agradecida de que me vuelvan a invitar a nombre de Colibri, de la Asociación civil Muchas gracias, de verdad, por participar con SOTS, de verdad, importante. Y pues sí, miren, amigos, quiero hoy comentarles rápidamente, eh, voy a hacer algún anuncio, sí. Dianita, dame permiso. Claro que sí. este Quiero comentarles que, bueno, este, tenemos todavía... Eh, los cursos que les he mencionado a lo largo de estas mesas están abiertos, se abrieron el 2 de febrero, pero miren, ya van a cerrar el 14 de febrero en algunos casos, en otros el 15 de abril. Entonces, bueno, esta, este anuncio de los cursos está abierto en nuestra página, en la página de Indesol, que es wwwgovmx indesol Entran y eh, en la página de capacitación a distancia, pues van a encontrar estos cursos con distinto valor en esfuerzo. Digamos, algunos son de 15 horas, otros son de 40 horas. En fin, los invitamos a que se inscriban, por favor. Eh, pues muy importante que, que estén este no que estén con nosotros. Ok. También, este, bueno, para eh, comenzar, recuerden que siempre traemos un objetivo de la mesa de diálogo. Justamente el día de hoy es brindar información a las organizaciones de la sociedad civil y público interesado sobre la situación que se vive en el país, en nuestro país, en torno a la búsqueda de la equidad de género. A manera de introducción, en general, las mujeres quisieran y merecen un futuro más igualitario, libre de estigmas, estereotipos, de violencia, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra el COVID. Esto es también fue algo nuevo que, que a lo que se tuvieron que enfrentar como trabajadoras del sector de la salud y, y, y en la primera línea ¿no? de ellas, las enfermeras, doctoras, en fin, como científicas, médicas, cuidadoras, en fin, todo esto, ¿no? Y justamente el Día Internacional de la Mujer en, de este año, que ya hemos dicho, no es una celebración, es una conmemoración, ya nos lo explicará este, la maestra Diana por qué, ¿Por qué es esto, Este, pues es eh, calle en 8 de marzo y es un clamor a favor de la generación de la igualdad, a fin de actuar por conseguir un futuro igualitario para todos y todas. Eh, las feministas exhortaron, además, este es otro tema que quiero tratar con Diana, este, a las mujeres a que el día de ayer, 9 de marzo, no acudieran a trabajar, no acudieran a clases en línea, ni actividades en redes sociales, y asimismo este año, como una nueva modalidad, se sumó la protesta de la huelga de consumo. Es decir, que no compraran en cadenas de autoservicio, en tiendas de ropa, compras en línea, cargar gasolina, aire blanco, usar el transporte público. Pues todo esto, todo esto es lo que, lo, que, lo que hemos vivido, digamos, en estos dos días. Sin embargo, bueno, este asunto de la igualdad de género tiene años, como les decía. Entonces, justamente, como les decía, va a estar la maestra Diana. Eh, ya le había comentado a ella, vamos a, exhibi a exhibir un video ahorita este eh, en lo que comenzamos, pues escuchando la opinión de, de algunas personas que, que entrevistamos en torno a este asunto de la, de la marcha, pues un poco para generar este tipo de, de diálogo y de polémica y recoger las distintas voces ¿no? que hay en torno a este tipo de sucesos, como lo fue la marcha de este 8 de marzo 2021. Voy a pasar el video, Dianita, ahorita continuamos. Gracias. O, o sea sin sentido, o sea, no entiendo para qué cuidar algo que de todas formas con el tiempo se va a deteriorar y seguir descuidando la vida de, de las mujeres. Pienso que es una medida totalmente insensible por parte del gobierno mexicano. Siempre un muro va a significar desunión. Y en este caso no es la excepción. Digamos que es una forma irracional de querer, en cierta manera, parar la lucha y la expresión del movimiento. Es una manera de gritar, de, de decir, bueno, ok, me estás dando esto, pues yo lo voy a transformar. O sea, de verlo negativo en algo positivo. Me estás poniendo una, una barrera, pues yo voy a transformar esa barrera para poner mi opinión. O sea, ya... Ya, me, ya marché, ya hice esto, ya rompí, ya destruí, pues ahora, sin, digamos, sin dañar tu valla, voy a, voy a hacerla útil para mí. La re, re, reinterpretación que, es, que le damos nosotras las mujeres, en este caso muchas colectivas, lo que hicimos fue una forma simbólica de resignificar un muro que, que en primera instancia significa división y y lo transformamos en un símbolo de, de, de lucha, en primer lugar. En segundo lugar, de memoria. ¿De memoria de qué? De esa violencia que se vive a diario en nuestro país, sobre todo la que vivimos nosotros las mujeres. Y sobre todo eso, no, no dejar de lado que existen mujeres que mueren a diario. Entonces, eh, es una forma de... De hacer ver lo, lo difícil Si tocan a una Respondemos todas No o sé, sea, hay policías que, eh, policías mujeres sobre todo, que están dándoles agua a las chicas y demás. Me parece que en otros lugares, en otros países incluso, las manifestaciones siempre, siempre vienen acompañadas por de este pleito, de esta discusión, de estos disturbios entre los manifestantes y entre los policías, ¿no? Solo que por ser respetada, y que un policía que supuestamente está para salvaguardar tu vida o para ayudarte o para hacer como la intervención cuando estás siendo atacado, estás, siendo, este, no sé, estás en una situación que te está volviendo vulnerable, que ellos mismos sean los que están atacando. ¿no? Pero creo que también va mucho en la cuestión de la persona, tanto de la persona que está como servidor público de policía el no reaccionar tal vez ante la agresión de una manera violenta, creo que va mucho en la persona. O sea, no es, no es como generalizar, como todos los policías son unos hijos de su madre y, y te van a atacar, ¿no? O sea, es también la educación que tienen. Pienso que de igual forma es una forma de reprimir el movimiento. Nunca me parece que en un, en un momento de la historia contemporánea de la ciudad Jamás se había reprimido tan fuerte un movimiento como el feminista. Es, es irracional que, que haya tanta fuerza de represión contra tan pocas personas. Me parece que es una forma que transgrede los derechos humanos y sobre todo esa libertad de expresión que se supone que todos tendríamos derecho a, a vivir. Sinceramente no he ido nunca a alguna marcha. No me no no porque no esté de acuerdo con el movimiento o algo así. La verdad es que sí soy una persona que que tal vez a raíz de ya formar una familia y de toda esta cuestión, teme mucho de de su integridad de lo que me pueda llegar a pasar porque antes pues podría, no sé decir, cuando no tenía hijas, cuando lo que sea, pues sí, me podía ir y moverme y demás. Pero ahora la verdad es que incluso cuando lo salgo a la calle, en, en, justamente en esta cuestión de la inseguridad, sí temo que algo me pase porque tengo por quién regresar a mi casa. Entonces, la verdad es que no, no he asistido nunca. Eh, sí me da un poco de miedo cómo se ponen las cosas. O sea, sé que igual, o sea, como en todo va a haber grupos de chicas que simplemente vayan y marchen y sea eso, su manifestación de exigir respeto y exigir justicia, y habrá otro, no sé, otro lugar de la misma marcha donde estén aventando, no sé, petardos o estén golpeándose cosas, así que la verdad, sí me, sí me angustia la idea de estar presente en algo así. No, fui un día antes, yo participé en, en, el, en, en poner nombres a estas mujeres y víctimas del feminicidio y puse, puse flores. Eh, toda el, todas las colectivas feministas decidimos resignificar este muro que, que representa eh, insensibilidad por un lado, por otro lado, la división. Y lo que intentamos hacer pues, fue eso, ¿no? Recordar a esas mujeres que han sido asesinadas. Y bueno, ¿qué experiencia tuvimos? Pues una, una experiencia que en, personalmente a mí me, me, me sensibilizó demasiado. Podría decir que llegué hasta las lágrimas ver tantos nombres. Eh, de hecho, cuando nosotras como colectivo llegamos ya prácticamente toda el, todo el, la valla estaba ocupada. Nosotros tuvimos que usar una que ya estaba por, por el lado de Madero y aún así los nombres seguían y seguían escribiéndose. Me, me impactó ver tantas mujeres eh, que, que estaban ahí escribiendo nombres porque eh, en verdad son son demasiadas las mujeres que han sido asesinadas, y bueno, que hay unión, que hay organización, y sobre todo que, que a pesar de que el, el gobierno de la Ciudad de México sigue siendo insensible, y lo, lo, y lo digo de una forma muy clara, es insensible, eh, nosotros mujeres todavía pueden, tenemos esa capacidad de, de romper simbólicamente una valla como es esa, Pues muy bien Diana, ¿cómo ves? Ya estamos de, de regreso, ya estamos contigo y pues bueno, es la opinión de, de dos eh, personas pues, que, que nos apoyaron para, para, pues, para hacer comentarios en torno a la, a la marcha, para que sirva de introducción. Pues a lo que vamos a tratar contigo como especialista. Este, amigos, ya les dije, está con nosotros la maestra Diana Velázquez Sánchez. Ella es maestra en gobierno, de eh, gobierno y políticas públicas y es coordinadora de igualdad de género en esta asociación Colibrí que, que, que nos brinda su apoyo. Pues Muy buenos días. Comencemos, este, Diana. Vamos hablando, a ver un poco, para ir contextualizando, ¿quiénes son las feministas? Bueno, de entrada, tengo que decirte que me conmueve siempre eh, ver estas imágenes, ver las imágenes de las marchas y además me enorgullece formar parte de poderme eh, decir feminista, porque evidentemente, como lo decía incluso una de las personas en el video, pues es, es un movimiento que, que hoy creo que es uno de los más relevantes, o hoy me atrevería a decir que es el, el movimiento, los movimientos que están generando cambios realmente estructurales, cambios sociales, cambios políticos, que al final de cuentas es la idea o la razón de ser del feminismo hoy eh, correctamente dicho, o más eh, apropiadamente dicho, feminismos, ¿no? Los feminismos, porque son bastantes. La, las feministas tendríamos que hacer... Oye, yo, y yo siempre me apunto, no <ríe> tendríamos que hacer otra mesa de diálogo específicamente del de, de feminismo, de los feminismos, pero básicamente, okay. y, y, y no quisiera ser simplista, pero bueno, básicamente el movimiento feminista sostiene, es, es un movimiento, una ideología, es una ideología que sostiene que hombres y mujeres tenemos el mismo valor inherente, por el simple hecho de ser eh, pues seres humanos no pero en la realidad pues vemos sociedades que en su mayoría privilegian al hombre entonces los feminismos surgen mucha gente se, se pareciera que se empieza a enterar ahora no de repente yo escucho algunos comentarios y se empiezan a enterar ahora pero los feminismos datan desde la revolución francesa 1800 incluso 1600 como hay algunos algunos puntos, pero en realidad desde 1800, desde la Revolución Francesa, se empiezan a dar estos, estos tintes o estas explosiones feministas, que, que quizás no me meto tanto, pero nada más para que quien hoy nos acompaña lo sepa, pues en, en la Revolución Francesa evidentemente también hubo mujeres luchando en la Revolución, y al final el documento que surge en la Revolución Francesa, ¿no? la declaración de, de los derechos del hombre y del ciudadano, pues por ahí Olympe de Gouche, eh, dice, bueno, sí, del hombre y del ciudadano, pero aquí estamos nosotras que también estábamos peleando con ustedes, y entonces ese documento pues como que no habla de nosotras, y entonces ahí es cuando las mujeres empiezan a darse cuenta de esta diferenciación, ¿no? Pero, pero básicamente de ahí surge... Y, y es importante, antes de quizás de pasar a lo otro, que, que me gustaría que la gente que hoy nos, nos acompaña y que te acompaña siempre eh, tu auditorio, supiera que, que además el feminismo desde que nace, el mismo término del feminismo nace ya contracorriente, ¿no? Me gusta siempre decir que el término es usado por primera vez como tal en, en, en cuestiones médicas. ¿no? en un documento que hacía alusión y justamente también en, en 1800 a, a temas de la tuberculosis y entonces se hablaba de una feminización de los hombres, o a sea, los hombres que les daba tuberculosis tenían escasez de barba o tenían eh, crecimiento de pechos, eh, entonces se habla de una feminización. Eh, se empieza a usar como término médico y posteriormente a los hombres que se unían a estas protestas de las mujeres, a las mujeres que empezaron a protestar, se les empezó a llamar así, ¿no? feminista Entonces, de que nace, pues ya vamos un poco contracorriente en un término de okay Ok, fíjate qué bueno que lo acotas en ese sentido de feminismos. Me gusta. ¿Por qué? Porque también es el Día Internacional de las Mujeres, no es de la mujer. Exacto. Porque también hay diversidad en cuanto a, a género, entonces creo que también hay que acotarlo así, el Día Internacional de las Mujeres. En fin, ¿cuándo se inicia esta conmemoración, más no celebración, lo que ya habíamos dicho, del Día Internacional de las Mujeres, Diana? Eh, pues bueno, efectivamente es de las mujeres los feminismos porque eh, todo se empieza a diversificar, ¿no? Empezamos a sí. ver que los primeros movimientos, pues, inician en temas de, de sufragismo y demás, de voto, pero hay mujeres que dicen, no, yo antes de votar, ¿no?, quiero comer o quiero condiciones laborales eh, okay. justas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí se va haciendo más amplio y como tú lo dices, efectivamente, el día internacional de las mujeres, que en, en nuestra cabeza, digamos, lo que nos hace pensar o lo que nos hace ver es que hay diferentes tipos de mujeres, por eso es la importancia de hacer como esa especificación, eh, pues data, digamos, y es una conmemoración, justamente porque no surge de términos agradables, no es el Día Internacional de las Mujeres, no surge como una cuestión de festejarnos como mujeres, como la creación más bella de la humanidad, como la rosa más linda, o no sé cuántas cosas de repente veo. Este año eh, me gustó, que creo que ya no vi tardas, eh, creo que hay un poquito más de, de conocimiento del tema, pero bueno, surge en 1857, digamos que es cuando se dan las primeras eh, nociones de este día, eh, en marzo justamente se hace una huelga en Nueva York eh, hecha por mujeres que trabajaban en la industria textil y trabajaban justamente por salarios justos y por mejores condiciones salariales. Después 51 años después, que, que, que creo que es muy importante ver para todas las personas que a veces dicen, híjole, ¿cuánto se van a tardar? Sí, han sido cuestiones de años y de siglos, ¿no? Es una lucha que tiene siglos. Después entramos esos de 1800, 51 años después, en 1908, justamente un 8 de marzo, las mujeres salen, 15.000 mil mujeres, eh, a marchar con un eslogan que, que me gustó mucho que se llamaba Pan y Rosas era el eslogan de estas mujeres, de estas 15 mil mujeres que salen a marchar pidiendo aumentos de sueldo, también hablaban de un derecho al voto, eh, hablaban de una mejor calidad de vida y de prohibir el trabajo infantil, ¿no? Empiezan, a, a, me gusta que retomemos esto porque, porque el, el feminismo o los feminismos abarcan muchas cuestiones, ¿no? A veces dicen solamente las mujeres y, y ab, abarcan muchas cuestiones, ellas tienen entonces este eslogan que te digo de pan y rosas, que era... Seguridad económica, por un lado, lo que representaba decir pan, y rosas, con las rosas ellas representaban lo que era una mejor calidad de vida. Y bueno, ya lo más, lo más conocido, creo yo, fue ya en 1911, no cuando eh, se quedan muchas mujeres encerradas en una fábrica textil en Estados Unidos justamente, y entonces hay varios muertos y ellas no pueden salir justamente porque los dueños, para prevenir robos, las habían encerrado. Y entonces ya había habido movimientos anteriores, ya había habido protestas, ya se había hecho un sindicato incluso de las mujeres y esto totalmente lo detona y expo expone esta esta baja calidad de vida, ¿no? Y entonces es justamente en 1911 pues la primera vez que, que se conmemora o que se toca este tema al Día Internacional de la Mujer, pero es la ONU hasta 1975 que ya se decreta como tal, 1975. Ok, esto es, y digo, antes de entrar ya al asunto de las marchas, que es lo que nos atañe hoy, que quisiera preguntar porque ya lo tocaste. ¿Esto es que aún prevalecen estas brechas en los salarios, en las desigualdades, en los puestos gerenciales y en los estereotipos sobre que las mujeres deben hacer o no? Pues totalmente. Es que estamos hablando que 300 años después, eh, Ajá. a mí me gustaría... Ayer platicaba yo con un amigo y entonces me decía no, es que ustedes ya lo tienen todo y entonces eh, ya peleen parejo y se les sigue ayudando, ¿no? Entonces, eh, hoy todavía solamente en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo, y antes de, de entrar a lo que dices como un poquito más de las marchas, pero que al final todo está concatenado, eh, ya, ya desde de hoy el, la Organización Internacional del Trabajo dice que solamente el 20%, por ejemplo, de... Eh, los espacios gerenciales, pues están ocupados por, por mujeres, ¿no? Entonces, eh, hoy efectivamente, pues la, las condiciones son muy distintas. Hoy con la pandemia... Se fue, se fue. Se fue, Diana. Esperemos que... Que regrese, Diana. no. sé si me trabé, ¿verdad? Creo que sí. Se fue, se fue, un poquito. Se fue un poquito, pero regresamos, por favor. No sé en dónde me quedé, pero si no me va a cambiar, me va a tener que cambiar de lugar, se me hace en mi casa. Sí, te mí. esperamos, te esperemos. Este, fíjate que ya, bueno. A ver, me dice te... si, si ya aquí me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, sí. Quiero comentarles, perdón, en lo que, no. en lo que te... Sí, discúlpenos, eh, el video aquí en la máquina se oía bien, me dicen que hubo problemas con el sonido. De cualquier forma, les, les agradecemos a Teresa Viramontes, Adriana Martínez, Sergio Alexis, en fin. Gracias. Y bueno, ya también ya están llegando preguntas de, de YouTube, pero, pero continúa, por favor, Diana. Y después ya veremos lo de las preguntas en su sección, ¿sale? Me dicen por ahí que por ahí, Diana? La pandemia. Sí. Se congeló. Sigue sí, lo que decías. En lo de la pandemia. Sí, entonces te decía que, bueno, se quedaron casi 6 millones de mujeres sin trabajo. No podemos dejar Ajá. de lado que las mujeres son las que están en el sector informal, eh, que las mujeres hoy siguen teniendo además pues esta carga doméstica. Entonces necesitamos visibilizarlo, necesitamos eh, hacer muy patente que todavía se requieren las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas surgen en los 60s con Kennedy, con eh, políticas que, que se llamaban en ese entonces redistributivas, bueno, que se les sigue llamando así, ¿no? Entonces era como justamente ir dando de acuerdo a las necesidades y se ve que las mujeres tenían otro tipo de necesidades, ¿no? Y entonces estas acciones afirmativas son las que hoy buscamos, que, que digamos que nos den escaloncitos que nos permitan avanzar más, que dentro de las empresas, por ejemplo, dentro de las oficinas, se nos abran eh, las oportunidades, se nos den los espacios, eh, se vea, se visibilice realmente eh, que las mujeres tienen una carga al interior de las casas, ¿no? En un tema doméstico, todavía. Entonces, están en el espacio público, pero hay una doble jornada laboral, y, y a pesar de que en México todo el tiempo decimos que la familia es lo más importante, pues pareciera que a la hora de estar trabajando, pues sí es lo más importante, pero no se facilita a, a las mujeres o incluso a los hombres, ¿no? No se facilita tanto el tener esta conciliación con la vida laboral y familiar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Fíjate que yo escuchaba eh, por ahí hablando en algún programa, en alguna, que decía que las mujeres... De alguna manera ya aceptaban como esa, esa, ese descuento, digamos, salarial o esa diferencia en salarios, porque decían algunas, ¿eh? No, que esto estoy generalizando, pero hoy esto, quiero comentarlo, decían este, ay, bueno, pues ya aceptamos este salario más bajo, pues porque algún día vaya a faltar, porque tengo que ir con mis hijos, con la familia, o sea, pareciera que ya, o sea, por algo ya está como como este pactado, ¿no? Y a mí se me hizo feo eso, ¿no? Porque, pues, ¿no? El hombre también tiene esa, como dijiste, esas mismas necesidades de faltar, de, de, de hacer labor en el hogar, en fin, ¿no? Adelante, Diana. Sí, totalmente. Por ejemplo, ese es otro punto, ¿no? También eh, hay que uh -huh. ver de qué manera facilitamos, porque en el discurso hablamos muchísimo de esta conciliación de, de vida laboral con la vida familiar, sin embargo, a los hombres solamente se les dan cinco días de licencia de paternidad. Entonces, Ajá. sí se escucha muy bien en el discurso, pero hay que seguirle metiendo al, a los hechos, ¿no? A, a, al tema real, en temas de legislación y demás. En Cuba, por ejemplo, los, los papás sí pueden, bueno, padre y madre sí pueden decidir quién de ellos se quede en casa cuando tienen un hijo. Me parece que les pagan incluso eh, el 60 o 70% del, del salario, o sea... Entonces, tenemos que, que entrar de manera real y además necesitamos ver esto, como tú dices, ¿no? necesitamos, creo yo que más allá de quedarnos en los datos, necesitamos verlo en nuestro día a día, cómo es que los temas de estereotipos de género, de roles de género nos afectan, como esto que tú dices, no, pues es que las mujeres ya decimos, bueno, pues ni modo, casi casi, pues es que es lo que me tocó. ¿no? Entonces, pero lo, lo pesado es que entonces tenemos esta doble jornada laboral o triple jornada laboral. ¿Y qué pasa? Ahí habría que también trasladarnos que no solo hay que hablar de una conciliación, vida laboral y familiar. Hoy los nuevos términos, hoy de lo que se habla ya, es de una corresponsabilidad. Y en esa corresponsabilidad entramos todos y entramos todas. Es decir, eh, como sociedad, también tenemos que dejar de ver al hombre que pide, por ejemplo, espacio para ir a ver a su hijo o a su hija al festival. Pues lo tenemos que dejar de ver mal también. Necesitamos ser, una, ser corresponsables como sociedad con el tema. Sí, sí, sí. Fíjate que justamente eh, comentas algo muy importante. Eh, lo de la pandemia. Eh, yo hacía un estudio el año pasado de, del, del uso del tiempo. Eh, y, y desgraciadamente las mujeres no estaban en tres jornadas, sino hasta en cuatro. Eh, muchas mujeres eh, que salían a trabajar, que regresaban a atender a sus hijos este, para lo de la escuela, ahora en la pandemia, además tenían que dedicarse a las quehaceres del hogar, pero además había una persona, ya fuera adulta o con discapacidad, a la que además tenían que cuidar. O sea, ya a lo largo del día. Entonces, si era una jornada laboral y justamente hablando de este asunto que nos hablas de la pandemia antes, insisto, lo de la marcha ¿qué nos puede seguir en torno a la pandemia histórica como el machismo y la violencia. Porque es otra pandemia, o sea, es otra pandemia que estamos viviendo y que justamente, pues entonces, por eso se están realizando estas marchas, no los días 8 de marzo. Pues sí, digo, particularmente en temas de violencia, tenemos el 25 de noviembre cada año, que es el Día Internacional okay. de eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Eso, digamos que está eh, para el 25 de noviembre. Sin embargo, okay. sí, como lo dices, creo que hoy esta pandemia ha visibilizado otra pandemia, que es justamente sí. la violencia que se da eh, dentro de las casas, lo que podríamos llamar la violencia doméstica. Diferente a la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar es aquella que se da entre, digamos, justamente familiares, no necesariamente que cohabitan. Entonces, eh, pues ¿qué te puedo decir de, del machismo? Evidentemente, uno, creo que tendría que ser importante también meter al, a, a nuestro imaginario social que no solamente los hombres son machistas que también las mujeres a veces tenemos comportamientos machistas. Eso sería un punto que me gustaría eh, hablar, ¿no? Punto número dos, cómo este machismo afecta a lo otro que tú decías, esto de, de los cuidados, ¿no? Lo que se ha llamado la ética del cuidado. Y hacer conciencia. Yo, yo, yo creo, y te repito, creo que esta semana que me han dado oportunidad de participar en algunos espacios como el que tú hoy me permites, eh, lo que he querido, más allá de quedarme... En, en la parte técnica, teórica, es que a mí me gustaría que realmente sintiéramos cuál es el dolor que genera el machismo, los estereotipos, los roles. Es decir, esto que hablas de la ética del cuidado, ¿en quién recae el cuidado? Sí, Nosotros sí, sí. en las mujeres. Ayer con el amigo que yo platicaba y debatía un poco, justamente porque él debatía algunas cuestiones de la marcha, me decía, bueno, es que hay muchas formas, o sea, de, por ejemplo, cuando una mujer tiene hijos, pues te lo dejas a tu mamá o a tu abuela o consigues una nana. Y entonces le dije, ya viste como todas esas, esas, tres personas que dijiste que son mujeres, ¿no? Y efectivamente esta ética del cuidado recae sobre las mujeres y además nuevamente se habla de estereotipos, es decir, a las mujeres a ustedes les sale bien esto de cuidar a ustedes, a ustedes les sale bien esto, ustedes tienen pues ese tacto que los otros, que los hombres no eso no es cierto, ¿no? Y entonces justamente hablamos de estas dobles o triples jornadas laborales. Las mujeres, eh, eh, alguna vez me tocó escuchar a una, a una diputada que además estimo bastante y decía que en una mesa con, con otros eh, diputados decía, bueno, es que ya íbamos avanzando y no es cierto, pues ustedes, las mujeres, pero mira, ahí vamos. Y ella les preguntó, bueno, y de todos ustedes, ¿Quién sabe ahorita, en este momento, qué es lo que falta en la lista del súper de sus casas? ¿Saben si sus hijos ahorita ya terminaron las tareas? ¿Tienen jabón para lavar la ropa? Y que todos dijeron, bueno, no, no. Y ella dijo, pues yo sí, porque yo todavía llego y tengo que ocuparme de esas labores, ¿no? Y son cuestiones que parecieran sutiles, que, que parecieran incluso simplistas o tontas. Pero es la verdad. Es importancia dice, pero no. No, es ¿No? importancia. Siendo... Pero como mujer todavía tienes que decir, vengo regresando de la Cámara de Diputados, acabo de meter una iniciativa, pero voy a pasar por jamón porque si no, ¿qué cenamos? Entonces, son cuestiones eh, que en el día a día, claro que pesan, ¿no? Estamos hablando de, de, de cargas laborales. Eh, mucho más fuertes o la doble jornada que tú mencionas. Creo que es importante sensibilizarnos, no desde un punto de vista de victimización. Yo siempre lo repito, no me veo como una mujer víctima, no me asumo como una víctima, pero hay que, hay que verlo y es importante que tanto las mujeres lo vean y como los hombres también, ¿no? Claro, claro, sí, hay que reeducarnos, hay que deconstruirnos, dicen por ahí, que es otro tema que algún día trataremos, pero sí es cierto. Lo que dijiste es que estamos siendo educados así, como machos, de verdad, o sea, y, y seguimos, y seguimos, y creo que hay que empezar a cambiar eso. Justo lo digo porque acá en Indesol, en el Instituto Nacional de Desarrollo, vamos a emprender esa lucha, ¿no? Ya tenemos una lucha eh, que se llama este... Alas, alas para el cambio, pero también queremos emprender ese, ese nuevo cambio para con el hombre, para reeducarnos y reeducarnos y abandonar esa cuestión del machismo y la violencia. Eh, antes de seguir, Diana, fíjate que Carlos Cándido da Silva eh, nos comenta, porque hablabas de la parte histórica de esto del feminismo, entonces creo que esta, este aporte va en tono a eso, me dice... Carlos, no hay que olvidarse el papel importantísimo de Clara Zetkin, Alemania. Bueno, es comentario nada más, no es pregunta. Se cortó un poquito, pero ok, ok. Ah, sí, nada más que Carlos nos decía que no hay que olvidarse del papel de Clara Zetkin en Alemania. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Eso es todo. Ok, entonces continuamos. Ahora sí, este Diana, bueno, a partir de qué fecha se han realizado estas marchas en las que mujer, las mujeres realizan... Justamente estos reclamos, los que tú mencionabas, reclamos sociales, reclamos económicos de seguridad y políticos. Y estoy hablando de estas marchas en México. Mira, eh, México tiene, digamos, sus primeros eh, registros, podría decirse, como de reuniones feministas en Mérida, Justamente, de hecho, es en, es en Yucatán, en donde se hace un primer congreso feminista, por ahí eh, se van gestando estos proyectos, en 1915, no por ahí, 1915, 1919, se empiezan a hacer eh, clubes feministas de lo que a mí me gusta llamar el brazo político del feminismo. Me parece que las marchas son justamente un brazo político, son muy importantes porque tan importantes son las mujeres que, que teorizan acerca de género o de feminismos como las que realizan este activismo, este activismo en las calles y esta parte que además ha tomado tanta importancia porque es muy visible, es muy visible, veía yo además algunas primeras planas de, de periódicos internacionales y retoman las marchas en México, es decir, Hubo marchas en París, hubo, hubo marchas en, o sea, bueno, en Francia hubo marchas, ¿no? Eh, hubo, hubo marchas en España, pero en, en estos periódicos retoman la importancia de las mujeres mexicanas en estas marchas y, uh -huh. y definitivamente tenemos que hablar de que somos hoy el movimiento feminista en Latinoamérica. Yo me atrevería a decir, claro, en Argentina hay un movimiento eh, muy importante también, ¿no? Pero, pero México está siendo punta. De, de lanza, en, en lanzar estas consignas, estas exigencias. Eh, yo te diría, bueno, tenemos marchas desde los 70s y demás, hay muchas imágenes, las marchas, la, las peticiones de las feministas han sido, eh, han ido cambiando. Dentro del feminismo se habla de olas, primera, segunda, tercera, y yo diría, y algunas personas estudiosas también del tema, algunas coinciden en que estamos ya en la cuarta ola, ¿no? Es decir, primero queríamos eh, votar, ser reconocidas como ciudadanas, después hay un tema de una segunda ola, en un tema de reproducción, derechos sexuales, ¿no? Y después se, se empieza como a abrir a temas de eh, ir deconstruyendo justamente, ir en contra del patriarcado. Eh, eh, se dan algunas otras cuestiones y hoy estamos en un punto en el que además tenemos muchos movimientos feministas. Entonces, las marchas siempre han tenido consignas distintas, Hoy creo que es un tema súper polémico, muy polémico, particularmente y personalmente yo te puedo decir que yo todavía hace dos años estaba totalmente en contra de las pintas, estaba en contra de muchas cuestiones y me molestaba muchísimo. Yo también decía que esa no es la forma. Yo también okay. era de los que decías es que esa no es la forma. Y yo jamás estoy a favor de, de temas de violencia, ¿no? No estoy a favor. Sin embargo, creo que... Y hoy leía un, un texto que hablaba de empatía. Y yo creo que hay muchas cuestiones eh, que nos hace falta empatizar y ver que en realidad estas marchas no deberían de estar ocurriendo, sino en todo el mundo, no solo en el, en el país, no solo en México. Pues el Estado ha sido un Estado fallido para las mujeres, ¿no? Sí, fíjate que yo oía, si estás por ahí, si no te fuiste... Aquí estás. Yo leí una de estas pancartas que, que, que había ahí, eh, que, que, que justamente surgieron en la marcha. Hoy, o sea, de verdad, ahorita voy a leer unos comentarios que nos hacen. Recuerden que este es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión. Ahorita voy a leer una, unas cosas, unos comentarios que nos envía Maricarmen Salazar. Pero antes quiero comentar lo de la pancarta. Dice, decía así algo así como esto, que nos eduquen no para prevenirnos, de un violador, sino que nos eduquen para que no haya violaciones. Punto. Ese era el este el, el, el, el texto de esa de esa pancarta, se me hizo sensacional, o sea, sí es cierto oye, me, me estás educando para defensa personal para cuando me asalten no, mejor vamos a hacer algo directamente sobre las causas que son los asaltos y por qué hay asaltos y entonces ataquemos aquellas causas que están llegando hasta acá, pero fue sensacional ese eslogan, ese a ver si ahorita lo comentas pero bueno, eh, quiero decirte los comentarios que, que nos dice Mari Carmen Salazar, lo hago porque tienen que ver pues con lo que estábamos hablando al principio, dice Maricarmen Salazar así, y la conmemoración en su sentido histórico tienen que ver con los derechos de las mujeres trabajadoras, bueno ya lo dijiste pero continúa, el feminismo es una teoría filosófica más que una ideología es su opinión y dice que aunque las mujeres también reproducimos el machismo estos actos son más letales como el machismo que ejercen los hombres, son los comentarios son comentarios nada más Diana. Bueno, ahí los dejo. ¿no? Y, y bueno, continuamos, Diana. Este, ¿Qué opinión entonces? Eh, yo sí, aquí quiero verlo bien importante porque eh, tú lo comentabas también al principio, o sea, es ver qué resultados tienen estas marchas. O sea, es decir, si se logran, si sí, sí hay logros, vamos, si sí hay logros. ¿Qué, ¿Qué es la, lo que tú nos puedes comentar en cuanto a, a lo que se logra a través de estas marchas, pintas, en fin, lo que sea, no? Yo creo que sí, y no solamente en un movimiento feminista. Creo que las marchas, en las, que son una protesta social, que son una forma de protesta social, que además es importante saber que eh, son una parte básica, es una parte toral, medular de una democracia. ¿No? Que incluso las protestas sociales están protegidas por eh, organismos internacionales, ¿no? Es decir, hay que dar espacio a la protesta social, que es distinto Se está trabando, al, al vandalismo, ¿no? A mí una protesta social. Déjame, me voy a mover. Ok. Me voy, me voy a mover del y lugar adelante, que creo que... Creo que voy a tener mejor, eh, a ver, acá igual ya no voy a tener tanto lío, me voy a mover a mi okay, sala. No, adelante, adelante, <risas> no estamos recibiendo de cualquier forma. Las preguntas del público, tanto de YouTube como de Zoom, muchas gracias. Gracias Leti, Leti es la compañera que nos apoya justamente para pasarnos las preguntas y comentarios que nos hace la gente a través de YouTube y bueno, pues ya están, ya están llegando. Muchas gracias. quiero sí, pues escucharme mejor aquí no okay, eh, Yo decía que habría que hacer una importante diferenciación entre lo que es una protesta social que además está cubierta, que es una parte básica de las democracias y que está cubierta y además legitimada por organismos internacionales. La protesta social es, es una parte básica y además me decías, oye, las marchas sirven, sí, no solo las marchas feministas, las marchas eh, contra la violencia en general que se han realizado en México, no ha habido marchas por la paz, ha habido muchas... Eh, Cuestiones y siempre, siempre funcionan porque me parece que, como te digo, eh, nos muestran estas exigencias de la ciudadanía que, que son básicas en una democracia, es importante este, esta intercomunicación y visibilizan cuestiones, ¿no? en este caso las marchas feministas creo que visibilizan eh, pues que hay enojo, que hay descontento, que hay impunidad, que hay miedo, hay frustración y eso lo digo como mujer. Y, y creo sí. que es lo que podemos ver en estas marchas, ¿no? Creo que, como siempre, resultan polémicas, y te decía, yo hace años decía, híjole, las pintas, las ¿no? Haces una diferenciación, te digo, en esta cuestión de vandalismo, y no hecha por mí, eh, la pueden ustedes buscar, ¿no? Una cosa es la protesta social y el vandalismo, que no tiene razón de ser. Razón de ser. La protesta social tiene esta incomodidad eh, de raíz de algún grupo social en este caso, las mujeres que han sido vulneradas, porque las mujeres no somos vulnerables per se, somos vulneradas. Nos vulnera eh, muchas cosas claro. en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que sí, evidentemente se generan cambios, eh, se visibilizan cuestiones eh, y, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Otra vez, ¿te congelaste? No, aquí estoy, mira. Ah, que está. Ah, ok, perdón. Este, sí, es que leía por acá una, una, una, un comentario que nos dijeron se congeló. Sí, este, pues tienes, tienes mucha razón. Y fíjate que este, otra de las cosas eh, que quiero comentar en esta, en esta mesa, ya lo de las marchas, este, las feministas también exhortaron a las mujeres que ayer, el día de ayer, 9 de marzo, no acudieran a trabajar. Lo que yo decía en la en la introducción que no se metieran a clase en línea ni actividades, en redes sociales el año pasado se hizo también esto, quizá en menor medida en este año creo que, que se amplió a no ir a la tienda, no comprar a tiendas de ropa, a consumir gasolina ni ir al banco, para ti ¿qué significado tiene este exhorto Diana? ¿Qué, ¿qué significado tiene en el entorno, como bien lo dijiste tú desde ese punto de vista eh, femenino, desde tu punto de vista Diana? Mira, creo que el año pasado, al menos así lo viví o lo sentí, eh, no sé, creo que tuvo mucho más impacto esta, esta cuestión de en el 9 nadie se mueve, ¿no? Cuando todas paramos el año pasado. Creo que hoy en el contexto de la, de la pandemia, el hecho de que, o al menos también así lo he vivido, como estoy un poco más eh, resguardada en mi casa, hay menos movimiento, de por sí ya el, el país está relativamente parado, ¿no? Un poco la economía, creo que no... Eh, yo creo que este año eh, tuvo un poco menos eh, impacto el 9 de marzo, yo creo que el 8 de marzo ¿no? tuvo mucho mayor impacto con esta cuestión de, de, de la valla, de, de, de pues ahora sí que todos los nombres de las mujeres víctimas de feminicidios que se pusieron ahí, creo que eso fue, eh, impactó mucho más, particularmente, y hablo de manera personal, el 9 de marzo, eh, claro, el año pasado, te digo, creo que fue un impacto fuerte, vuelve a visibilizar, pero más allá de eso, creo que hay que concientizar, hay que ver que las nuevas generaciones también, ¿no? que, que todas las mujeres estemos muy claras del por qué se hace, es decir, lo que se quiere es visibilizar que... Justo, ¿no? Estos trabajos de cuidado se realizan en mayor parte por las mujeres. Que las mujeres, también por una, un tema de estereotipos, desgraciadamente son las que muchas veces son las afanadoras en eh, las, los edificios públicos, por ejemplo, o en las empresas que las mujeres son las auxiliares administrativas, ¿no? Es mucho más difícil ver a un hombre contestando los teléfonos, que son una de estas cuestiones que incluso van perpetuando nuestras desigualdades o nuestras brechas salariales. Esos mismos estereotipos, ese tipo de estereotipos, así en esas cosas muy pequeñitas, nos tienen que hacer ver, ah, claro, entonces también por eso las mujeres tienen mucho menos ingresos, por eso las mujeres tienen acceso a mucho menos propiedades, ¿no? A nivel mundial, el dinero, pues, a casi todo en manos de hombres, igual que las tierras. Sí. Eh, entonces, yo, yo el día de, de, de ayer particularmente no lo viví tan fuerte, yo, yo, ¿no? Pero creo que el 8 de marzo sí fue bastante visible. Ok, pues mira, creo que ya este, vamos a, a entrar a la parte de las, de las preguntas porque nos están llegando varias, muchas, este, muchas sí, desde YouTube. Mira, desde YouTube, a ver, desde su perspectiva, ¿cuál sería el protocolo de seguridad frente a estos grupos, grupos legítimos, pero que su estrategia es la violencia y la, cons, la consigna es quemarlo todo. Pues creo que ayer se hablaba ¿no? de un bloque negro, existe un protocolo, existe un protocolo y, y, re, y recuerdo lo que ya decía, ¿no? desde organismos internacionales y además dentro de la Ciudad de México, por ejemplo, existen protocolos, creo que ellos se han atenido a, esto, a este tema de protocolos, y, y finalmente, pues a mí más allá de, de hablar de ese protocolo, porque estos grupos pues van a existir, puedes respetarlos, estar de acuerdo o no, pero existen, forman parte, a mí me gustaría que se diera mucho mayor peso a cuáles son las exigencias, cuál es la base de este enojo, por qué, está, por qué hay este enojo, ¿no? Y entonces tal vez si nos vamos a que solamente el 1% de las carpetas de investigación, por ejemplo, de abuso sexual, pues llegan a una sentencia como tal, pues tal vez podemos entender un poco de el enojo que vemos ahí eh, manifestado. Entonces, claro. creo que, que los protocolos ya existen, ¿no? no mi, mi expertismo es en áreas de seguridad, sin embargo, creo que ya existen, se aplican. Y, y más bien yo me iría a que como sociedad le diéramos mucho mayor peso a lo que hay detrás. ¿Cuál es el previo a estas marchas? ¿Cuál es el previo? ¿Qué es lo que hace que una mujer vaya y se enfrente a policías? Vaya y exponga su integridad física. ¿Qué hay detrás de ese enojo? ¿Qué hay de, detrás? ¿Cuál es esa frustración? Creo que tenemos que hablar de empatía. Y te repito, hoy leí un texto que, que decía que, que el privilegio no nos nuble la empatía y creo que vemos muchas mujeres que decimos yo no haría eso no tal vez no porque no has tenido una serie de incidentes a lo largo de tu vida que pues te han llevado a, a alguna cuestión así te digo no justifico jamás la violencia pero he aprendido a entender un poco y creo que el feminismo me ha dado eso empatía con muchos otros tipos de mujeres y de muchas necesidades y, y perdón, Diana, hay de todo. Fíjate que una compañera nuestra de aquí de capacitación a distancia, ya ves que suben sus perfiles, este, sus estados ahí en el WhatsApp, y subió una, una foto de esas. Este, eh, decía, este, yo también soy mujer y, no, y las encapuchadas no me representan. A lo que voy es que hay opinión de todos lados, ¿no? O sea, está bien, digo, habrá quien se sienta identificado con estas mujeres que llegan, que traen martillos, picos, en fin, pinta, eh, aerosoles, y habrá quien no, hay de todo también dentro de, del género, ¿no? Lo que estas mujeres es, es que yo no soy manager, ¿no? De nadie, no quiero representar a nadie. Estas mujeres Ajá, claro. se representan a sí mismas, ¿no? Y, y te repito, yo, Diana, tal vez yo hoy no lo haría, ¿no? Pero, pero, ¿por qué no nos vamos, y vuelvo, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a un paso atrás? ¿Por qué las mujeres tendrían que llegar a esto? Estas marchas no deberían de existir. Las mujeres no tendríamos que estar marchando para exigir derechos reproductivos, derechos laborales, derecho claro. a existir en un ambiente sano, a, a poder salir a la calle sin temor a ser violada o a ser desaparecida, sin temor a que seamos una parte de la cifra de 11 mujeres eh, víctimas de feminicidios caray. diarios en México, o de las 45 violaciones diarias. Sí, caray, no, qué, qué triste esto, nuestro país. La Guarida la TV nos hace una siguiente pregunta, fueron los que hicieron la anterior, dice, ya ver una multitud de mujeres coreando canción sin miedo es muy potente, dice, pero ¿cuál es la fuerza de la toma de calles e intervención con violencia? Pues es que yo creo que no, podemos, eh, no, no, puedo poner ahorita en palabras como tal, ¿cuál es la fuerza? Se ve, no, uh -huh. Yo creo que se ve, se transmite y, y si estamos en un punto en el que tengamos que cuestionarnos cuál es la fuerza, nos hace falta empatizar. Yo creo que si no, nos conmueve eso, si no, te mueve ver ahí a mujeres llevando flores, escribiendo nombres de amigas, familiares, hermanas o de desconocidas, porque esa es otra. El feminismo, los feminismos, la violencia de género no tiene que importarnos hasta que toca a nuestra familia, hasta que toca a nuestras amigas, hasta que toca a nuestras hermanas o a nuestras madres. No, debe de importarnos porque son seres humanos que están siendo vulnerados, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, fíjate que por acá María del Carmen García da una como especie de respuesta también, dice, las protestas sociales son buenas pero ponen en mal a las mujeres cuando se da el vandalismo. Sería bueno a las organizadoras de marchas, promuevan más ser pacíficas. Saludos desde Yajalón, Chiapas. Pues un saludo hasta Chiapas. Chiapas. También Adriana Martínez nuevamente interviene y dice, para mí son muy importantes las marchas porque promueven la justicia social y la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, Alfredo de Jesús nos comenta... Eh, las pintas en relación al movimiento no las dejan, eh, también Adriana nuevamente, y como mujeres hay que solidarizarnos y tener soror sororidad entre nosotras. Quisiera yo ahí decir, cuando, cuando se habla de pedir que sean pacifistas, es muy importante que las personas que nos vean sepan, Sergio, que estas marchas sí. eh, se, se inician, a ver, las muertas de Ciudad Juárez, se hacían protestas en las cuales, y creo que mucha gente ya se le olvidó, que se hacían protestas en las cuales hace 25 años se ponían cruces, rosas, con nombres, velitas, y nunca les hicieron caso tampoco. Entonces, ser pacíficas, el movimiento feminista ya lo ha hecho. Y lo sigue haciendo, ¿eh? porque hay muchas partes de la marcha que no muestran, a ver, hay mujeres que van con niños, con niñas, eh, hay grupos, hay colectivas dando apoyo psicológico, apoyo legal, dando orientación, entonces creo que hay que ver mucho más allá, por, eh, que no nos distraiga el hablar de vandalismo. Y punto número dos, pues estamos hablando de eh, ser pacifistas, sí, sí, claro, eh, pero... Empatizar con que hay mujeres desolladas. Claro. Hay mujeres sí, sí. perdidas, que nadie, que, que, que, que no sabes en dónde quedaron. Entonces, empatizar. Claro, sí, y fíjate que ahorita tocaste bueno, algo que me recordaste. Una disculpa, eh, les quiero comentar que el día de hoy teníamos justo del tema que nos está hablando ahorita la maestra Diana, eh, personas desaparecidas, eh, eh, sin embargo, por blindaje electoral tuvimos que suspenderlo y cancelarlo, pero muy bien Diana, porque el tema de hoy creo que fue bastante vigente. Fíjate, fíjate, gracias. este Diana, otra eh, que da respuesta a lo que yo decía, ¿no? De, de a quién representa. A mí no me representan, que yo leí. Digo, lo hacía como un comentario de, de una foto que vi, pero por acá dice eh, Tania Loureiro, dice, estas mujeres representan a las vulneradas, lo que tú decías, a las violadas, a las acosadas, a las muertas, a las sin voz. Fíjate, justamente todo lo que nos estabas comentando ahorita, Diana, y esto tiene que ver con estas, este... Honesta, también Tania representan nos vuelve... a muchas que no nos atrevemos a hablar. Nos representan a muchas que no nos atrevemos a estar ahí. Yo creo que ellas representan es como la parte de la olla express. <ríe> y ellas sí. representan eso, ¿no? Entonces te digo, no no no lo impulso, no lo promuevo, pero tampoco es un tema que yo, eh, yo me metería porque hay historias realmente desgarradoras, ¿no? Sí, no, indiscutiblemente. Fíjate lo que nos dice por acá, este, lo que nos dice nuevamente Adriana, dice, pienso que habrá que ponerte en los zapatos de ellas. Habrá que preguntarse por lo que ellas pasaron, como dice la maestra Diana. Pues sí, es eso, ¿no? La empatía. Y, y sí, efectivamente, yo también, como dijiste tú, en algún momento no me agradaba eso de las pintas. Todo. Algún día leí de una compañera que también vino por acá una mesa, que decía bueno te duele más el monumento pintado que las muertas de Juárez por decirlo no entonces este pues sí hay muchas cosas que hay que ir este que hay que ir este pues pues pues tomando en cuenta no y, y analizando para este como dices tú pues este generar esta esta empatía no Diana totalmente creo que es es importante es eh, importante saber por ejemplo también esta cuestión que es muy común cuando te dicen es que a los hombres también nos matan, ¿no? Y creo que esta parte de hacer una diferenciación entre el homicidio y el feminicidio, el por qué se habla de feminicidios, ¿no? Eh, claro. Me parece que eso también es muy importante, saber que los hombres sí los están matando, pero en su mayoría los hombres mueren a manos de otros hombres por riñas callejeras, por accidentes automovilísticos, por deportes de alto riesgo, por eh, actividades relacionadas a la delincuencia o al crimen organizado. Adicciones también, sí. Entonces, pero las mujeres no. Eh, las mujeres víctimas de feminicidio, porque también hay mujeres víctimas de homicidio, pero las mujeres que, que, que desgraciadamente mueren a causa de un feminicidio, la tipicidad es distinta, es decir, las mujeres mueren por el simple hecho de ser mujeres, hay un tema de género, y desde el 2012 está, está ya vigente, y entonces hay una diferencia, no normalmente fue privada de la libertad, se expuso su cuerpo en condiciones denigrantes, fue tortura. Tortura, torturada, mutilada, y uh -huh. tenía una relación previa con el con el agresor o con la persona señalada, ¿no? Una una, una relación sentimental o afectiva, o sea, de ahí la gravedad, ¿no? Esta, eh, la víctima confiaba plenamente en la persona en, eh, que, que la mató. Eh, tenía amenazas previas, creo que ya dije privada de la libertad. Entonces, hay una serie de características muy particulares que permiten que, que sea catalogado como un feminicidio. Y eso es muy importante, que sepamos la diferencia y que sepamos el por qué. Sí, y que es otro tema muy grande que tenemos que tratar para, para ir entendiendo también todo eso. Bueno, mira, Natalia nos dice, y aunque no se sientan representadas, deberían de sentirse agradecidas porque lucharon y luchan por los derechos de todas. Está bien, de todas y todos, ¿no? Correcto. Eh, María Eugenia nos hace una pregunta, María Eugenia Matus Méndez, ¿cómo logro hacer la diferencia de un hogar que desde generaciones ha normalizado la violencia en sus diferentes clasificaciones? Creo que ponernos, y yo lo digo desde mi experiencia, cuando yo a veces me quiero poner como la mochila del feminismo, de los feminismos, del cambio, es un peso gigante. Creo que hay que irnos como en lo particular y para hacer cambios en un hogar, en un contexto, hay que hacer un cambio como en todo. Yo, yo me, me iría y, y como en un tema personal, ¿no? Hay que empezar a deconstruirnos nosotros y... Eh, eso va a generar, creo yo, un efecto dominó. Entonces creo que como mujeres hay que observarnos, hay que observar qué patrones machistas a veces también podemos estar repitiendo eh, roles, sí. estereotipos, ¿no? No, no, no asumir que el hecho de ser mujer implica comportarse de alguna manera o querer eh, ser alguna, de alguna manera. Yo creo que el cambio en, en los hogares... Lo tenemos que generar cada uno, cada una, y es un tema de deconstrucción y es un tema muy fuerte porque yo que lo estudio y que comparto o he compartido con otras eh, compañeras, compañeros que también estudian el tema, todos coincidimos en que la deconstrucción es fuerte. Hoy yo sigo a veces encontrándome en cuestiones en las que digo, eso no fue correcto o decirlo o hacerlo o asumí algo porque es hombre o porque es mujer, ¿no? Uno asume. Entonces... Creo que en los hogares hay que empezar por uno mismo, ¿no? Romper claro. este... El... Claro, bueno, por acá Citlali nos comenta que los, mon lo, los monumentos históricos se pueden reparar, despintar, etcétera. Lo que afecta es el respeto al derecho ajeno, como lo es romper o dañar inmuebles o autos de particulares, de comerciantes que con, su con sus esfuerzos tienen un comercio que es dañado por las marchas y de su bolsillo debe reparar los daños. Eso no lo comparto y no quiere decir que no sea empática con el movimiento a favor eh, de que paren los feminicidios claro, pues sí, también estamos de acuerdo en fin, hay dos preguntas más, voy a leer dos preguntas estamos sobre el tiempo pero Esmeralda Díaz nos dice yo pongo campañas, yo propongo campañas publicitarias a nivel nacional de restauración emocional buscando las necesidades de los ofensores en, que en este caso sería el género masculino, ¿ustedes qué opinan? Bueno, eso yo te podría decir que se ha hecho se han hecho, hay incluso en el Estado de México hay centros en los cuales se da una rehabilitación a los, a los generadores de violencia, que el término correcto sería generador de violencia más que agresor. Sin embargo, hay estudios que dicen también, bueno, para empezar yo te lo contesto desde el feminismo, Ajá. muchos feministas dirían y diríamos, no nos toca, no nos toca una vez más esta ética del cuidado, ¿no? Ustedes mujeres, eduquenme díganme responsabilícense de mi deconstrucción hay muchos sectores de los feminismos que dirían no nos toca perdón abran Google y métanse y arréglense ustedes así como nosotras estamos intentando organizarnos a nosotras no eso eso yo te lo digo pero sin embargo no es no es una mala idea tan, tan no es una mala idea que ya se ha hecho en, en muchos países y demás sin embargo y lo pueden buscar también, los resultados de estos estudios nos indican que el 90% de los generadores de violencia que entran a estos programas de, de rehabilitación o de deconstrucción, muchas veces el 90% no entran porque quieran o porque tengan eh, que, o porque hayan asimilado de manera real que necesitan este cambio, sino porque lo hacen con la esperanza de regresar con la mujer a la que violentaron. Entonces, no hay un cambio ahí eh, genuino, ¿no? Pero es un tema también muy complejo que podemos hablar incluso de sociopatías, ¿no? Y, y una, una sociopatía como tal, eh, pues ya no, desde el punto de vista de la psicología, pues es, es difícil porque no tienen un punto importante de una terapia que es conciencia, no tienen conciencia ni tienen empatía y sin conciencia y empatía no puedes generar un cambio en un ser humano. Ok, creo que eso da respuesta también a Sergio Alexis, que nos pregunta cómo modificar las prácticas machistas que solemos tener y poner en práctica. Dos preguntas más, Arana Ross. Eh, es muy importante esta pregunta. Dicen, que ha fallado el Estado de México en materia de seguridad? A ver si la podemos contestar, ¿no? Dicen, que ha fallado el Estado de México en materia de seguridad de las mujeres al ser el primer lugar en feminicidios? Y aunque ha creado organismos para la mujer, pues los resultados no se han dado. Y la última, por otro lado, Rocío Beltrán, Sandra Rocío, ¿cómo identificar a una mujer que promueve el machismo? Son las dos últimas. No pues, hay más, pero... Yo creo que más allá de, de identificar a una mujer que promueva el, el machismo, pues hay que identificar hombres y mujeres que promuevan el machismo, ¿no? Yo, yo no me iría justamente, pero eh, pues sería quien al interior, por ejemplo, del hogar sigue diciendo... Eh, no, tú no, tú primero eh, arregla tu cuarto y limpia y entonces que tu hermano sí se quede jugando. O tu hermano puede salir más tarde, pero eh, tú no, porque tú eres una señorita, ¿no? Pero te digo, no quisiera yo decirlo de, de mujeres en específico, eso lo hace igual un hombre. Eh, o esta cuestión que se sigue replicando de, de le heredo todo a mi hijo... Eh, porque pues él va a tener que mantener a alguien y a mi hija no le doy nada, pues porque a ella la van a mantener, o que mi hijo sí vaya a una buena universidad, porque pues él va a tener que ser el proveedor, y mi hija pues con que vaya a una carrera técnica, no también ahí hay muchas brechas en esta cuestión de educativa, por ejemplo, muchas mujeres ya no, no continúan en zonas, bueno no quisiera yo solamente estigmatizar o, o estereotipar tampoco zonas rurales, pero a, a muchas mujeres... Se les dice tú ya para qué sigues, ¿no? O sea, tú ya aprende a cocinar y, y ayuda aquí. Y con respecto a temas de seguridad, pues finalmente creo que no es un tema particular, es un tema que, que vivimos en todo el país. Existen muchos mecanismos, existe la alerta de violencia de género, hay un protocolo de atención y creo que algo que falta mucho es que como sociedad hablemos de corresponsabilidades, creo que tenemos que dejar esta visión muchas veces paternalista de que los gobiernos, federal, estatal, municipal, tienen que resolvernos los problemas. Necesitamos entrar a temas de corresponsabilidad, necesitamos. Hoy desde Colibrí, por ejemplo, no desde oh, ustedes, Indesol, ¿no? que agrupa además muchas eh, asociaciones también y trabajan mucho de la mano con asociaciones de la sociedad civil, está comprobado, Sergio, que los países, eh, los, los países más desarrollados del mundo son los que tienen mayor número de asociaciones civiles. Es decir, la gente está toda metida en alguna causa, ¿no? No todas tienen que estar en el feminismo. Toma tu causa, pero súmate, sé parte del cambio que, que, que, que, que quieres, ¿no? Porque si decimos pues, que el gobierno, ¿no? El gobierno siempre va a tener fallas porque además está hecho de nosotros, de ciudadanos. Entonces creo que hay que partir de ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Ok, eh, ahí nos apoya eh, Tania Loureiro, nos dice que también está el programa de violencia familiar de la Secretaría de Salud, que cuenta con la intervención de reducción para hombres violentadores. Pues gracias por... Por el apoyo, eh, por acá nos dice Ciclali Fernández, algo que yo ya tenía previsto, pero si nos pueden compartir los datos de contacto de la maestra Diana para poder contactarle e invitarla a otros foros. Eh, yo laboro en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Muy bien, claro que sí, Ciclali. Ah, ¡Qué bonito! Mi mamá es de Michoacán, no, claro que sí. Yo, eh, pues en Facebook estoy como Diana Velázquez, pero yo les pediría, y creo que hablo mucho de estos temas, en Twitter estoy como Diana-V, o sea, V de Velázquez, S. diana -Bs. Estoy, Estoy ahí en Twitter y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Pues ya, mira, ya lo demás ya son comentarios. Me dice, o tú eres, bueno, es que este viene, yo supongo que de otro que ya no alcancé a copiar. Dice, o tú eres hombre, no debes llorar. Aguántate porque eres hombre y los hombres no lloran. Aquí en Monterrey existe la Asociación de Forcados. Es para ayudar a hombres a salir de la violencia. Ya este, estamos cerrando, Diana. Me preocupan más las propias mujeres que no tienen conciencia ni empatía por el movimiento, pues hay que concientizarlas, justamente, Natalia. Muchas gracias. Diana, yo te agradezco y muchas gracias, nos dice Alfredo de Jesús. Es un tema largo, pero es muy importante que cada día más y más personas aprendamos del tema. Claro que sí, este Alfredo. Y por último, ah, bueno, Adriana, ya, ya lo leí, pues acabamos por el día de hoy, Diana. Ya no puedo seguir porque ya pasamos del tiempo, perdón. Pero como bien lo dijiste tú, Vamos a, este, a, a, a invitarte nuevamente este, y tratar, no sé, inclusive hacer como, como un resumen de todas estas preguntas y sacar otro tema. Yo espero que, que accedas y este, pues tanto de las preguntas de YouTube que nos mandan, tanto como todas estas que llegaron muchísimas de, de este de Zoom, que les agradezco, pues las, retomaremos el tema y pues claro que sí. Muchas gracias Diana. No, muchísimas gracias a ti y solamente ya quiero cerrar porque ya sé que ya estamos sobre el tiempo. Por favor, por favor. Solamente digamos que los estereotipos nos lastiman a hombres y a mujeres, entonces no veamos los temas solamente como un tema de mujeres, hay que ver que a ustedes como hombres también los lastima, ¿no? Eh, lo que me gusta de los feminismos y de romper estereotipos es que creo que nos ayuda a sufrir menos. Claro que sí. Pues amigos, muchas gracias. Una disculpa. Bueno, pues ya el programa ya se acabó, tiene un, un límite, pero de verdad vamos a invitar nuevamente a la maestra Diana para que nos apoye en todos estos temas que, este, pues que requieren justamente un tratamiento especial y que, y que nos da la oportunidad de generar un solo programa, como nos dijo este, este Armando, parece. puede seguir aprendiendo los temas. De mi parte, pues yo los dejo. La siguiente semana vamos a traer un tema también de cultura de paz y vida digna, que también es muy importante. Por ahí vamos a hablar del índice de la, de la felicidad que ahora en algunos países ya se está tomando más que como índice, de des, como, como índice de crecimiento económico, de desarrollo, un índice de bienestar. Vamos a hablar al respecto, creo que es un tema también muy bonito y muy importante, y pues todos los temas son, son importantes, Diana. Yo te agradezco, de verdad, fue un honor que haya estado con nosotros, y pues hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, cuídate mucho, y gracias a todos los que sí, nos vieron. Muchas gracias. Gracias Bye. a todos. Una disculpa si hubo alguna que no leí, pero bueno, se nos agota el tiempo. Muchas gracias.